Eh, mi nombre es Pablo Esquivel, soy escritor talagantino. Hemos publicado ocho libros con mi esposa, eh, entre ellos el de Jorge Sampaoli, que se volvió éxito de venta acá en Chile. Y actualmente tenemos un libro nominado en Estados Unidos a Mejor Libro del Año. Trabajo hace ocho años en una ONG llamada SODEM, y trabajamos principalmente el tema de participación ciudadana y contraloría social a través de dos nuevas leyes que son la Ley de Transparencia y la Ley de Participación Ciudadana. ¿Tienes algún recuerdo entrañable de tu infancia con la bicicleta? Yo provengo de una familia muy humilde, donde tener una bicicleta cuando niño era, era lo máximo. Y me regalaron una, una bicicross, y en ese tiempo existía una pista de bicicross acá en Talagante. Yo veía que, esta, que era fácil saltar, así que, como se dice vulgarmente, agarré papa y en el primer salto me saqué la mugre mi bicicleta quedó hecha pedazo era nueva, entonces me la tuvieron que rehacer y, y no, fue traumático el tema de ahí nunca más salté Oye Pablo, ¿y te tocó venir al centro de Talagante en bicicleta? Sí, la mamá me mandaba a comprar al supermercado en ese tiempo el San Francisco ¿Ya? así que tenía que venir en, venía en mi bicicleta también había una tostaduría, el oasis ¿Ya? Sí, sí. que quedaba acá en el centro donde uno compraba y siempre, en mi bicicleta ¿Y tienes algún plan para solucionar el problema de movilidad que tiene Talagante? Necesitamos implementar un sistema que nos ayude a descongestionar Talagante el día sábado en vez de salir a comprar en el auto al supermercado, perfectamente se podría hacer en, en bicicleta, pero no contamos con los espacios. Nosotros estamos haciendo una propuesta que es certificar a la municipalidad medioambientalmente y eso tiene un proceso de dos años de participación ciudadana, donde participan distintas... Eh, organizaciones entre ellas por supuesto debieran participar ustedes para ayudarnos y construir las mejores ideas para descongestionar, descongestionar Talagante y así poder tener una propuesta vial, eh, como tú decías, delante sustentable eh, no solo medioambientalmente sino que también en el tiempo. Bajo esta mirada, ¿crees que es posible activar políticas que incentiven el uso de la bicicleta en Talagante y de otros medios sustentables? Claro, o sea... Eh, todo esto requiere de voluntad política eh, y creo que necesitamos promover el uso de la bicicleta no solamente como un, eh, como un medio de diversión, sino que como un medio de proteger nuestro medio ambiente. ¿Te la jugarías por un proyecto que garantice una ciclovía por Avenida Bernardo Higgins? Por supuesto. Mira, acá nos hemos preocupado en el centro solamente de crear estacionamientos para recaudar más dinero, que en realidad no es tanto dinero lo que se recauda a través de estos estacionamientos como se piensa. Necesitamos urgentemente ciclovías y no improvisadas, eh, Alejandro, como, como se está haciendo actualmente. Necesitamos un trabajo serio en este tema, pero construido con la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que, que el primer obstáculo que encontramos siempre en cualquier materia es si vamos a tener el apoyo de las autoridades o no. Tampoco es algo que, que podemos pensar si necesitamos una ciclovía, está claro recorriendo Talagante y mirando el problema que tenemos vial hoy está claro que necesitamos ciclovía por el centro de Talagante Pablo, ¿te gustó la experiencia de pelear por el centro de Talagante? <risa> Oye, entretenido, mira esta bicicleta es una reliquia o esta. mi suegra salía en una bicicleta así cuando cuando yo conocí a la que hoy mi señora y toda una experiencia yo les agradezco, Alejandro les agradezco, lo que ustedes están haciendo es loable nosotros en Talagante tenemos muchas personas que están haciendo grandes cosas, pero que no los conoce nadie porque no tienen apoyo ni respaldo de, de, de quienes debieran tenerlo. Por lo tanto, nuestro compromiso, Alejandro, es a trabajar en conjunto y a seguir fomentando este medio de transporte tan bonito y tan saludable. Mira, me comprometo, Alejandro, mi primer compromiso con usted, es arreglar mi bicicleta. Tengo una bicicleta bien buena. No sé si tan... tan poderosa como las de ustedes, pero, pero tengo una bicicleta buena, me comprometo a arreglarla y a participar de las actividades. Me encanta el deporte, queremos promover el deporte y el, el deporte no es fútbol solamente, sino que tiene que ver con esto, con lo que hacen ustedes. Veía una foto donde hubieron 400 personas en una bicicleta que ustedes hicieron y una agrupación que convoca a 400 personas es en una, en una organización que tiene que llevarla en su comuna, así que yo les agradezco, Alejandro. Qué bueno. Gracias. Pasó, no digo. <risa> Gracias, Pablo. Ya yes, sé.